¿qué tal? Un saludo cordial. Me da gusto saludarnos. José Silio Vaqueiro, saludos. Me dice Pepe Silio Vaqueiro de que la canción Penjamo no es de Joaquín Pardavé. Quedo disculpas porque pues a veces hay información encontrada. Yo la encontré en YouTube, pero él me dice que en Google hay otra referencia. Gracias Pepe Silio Vaqueiro. Paisano querido, se los agradezco mucho que me den la información. Saludos también con mucho gusto. Hoy hablamos de recuerdos de la historia. A Clau, Clau, a Mendy, a Martita Paul Haber. Martita Paul Haber está en San José, California. Es decir, también, ¿cómo no, Martita? Un saludo cordial, que le estén pasando bien, paisanos queridos. Hasta San José, California. Por allá está el rey del sarape y el, el rey del peltre. Son de Sila, Guanajuato, el rey del zarape y el rey del peltre. Allá están en... Pues yo creo que en San José, California. Un saludo cordial, que le estén pasando bien. Y hablando de recuerdos de, recuerdos de la historia, mire usted una copia de una taza. Una copia de una taza de... Alcatraz, de Alcatraz, de la presión de Alcatraz. Claro, aquí sale al revés, pero dice USP, ha de ser presión estatal de Alcatraz. Es una copia de las tazas que donde bebía su, <ríe> su café. Ni más ni menos que al Capone. <ríe> pues primero de porcelana fina de China. Y luego aquí de. Pues sería de aluminio. No, esta es una copia USP de Alcatraz. Increíble, pero cierta. Aquí ha servido su caldo, su café, su agua. Todo. Todo en uno para ahorrar. <ríe> Mire donde Tomaba. Copia donde tomaba son. Eso. <risa> Como los niños, ¿no? <risa> donde tomaba su café. Mister Al Capone. Al capone ¿Mm? ¿Cómo la ve usted? Increíble, pero cierto. Se ve grande ahí, pero no es tan grande, mire este. Sería para su caldito, para su cafecito de... Mr. Capón en Alcatraz, en Estados Unidos. Y tenemos otro, como dicen, pásele, pásele, mire, tenemos un pedazo de piedra de la barda del muro de Berlín. Del muro de Berlín. El que fue destruido en 1908 -1909. Del muro de Berlín. Un cachito. Un recuerdo del muro de Berlín. Cuántas historias tristes, tragedias, luto, lágrimas en este muro de Berlín. Familias separadas, hermanos separados, padres e hijos separados. Recuerdos muy tristes de la historia. Un cachito de la barda del muro, el muro de Berlín. Increíble, pero cierto. Tenemos también un reloj de los de... famosísimos hace muchos años. ¿eh? Famosísimos hace muchos años. Ahí está. Famosísimos hace muchos años. Con su tapa, ¿Mm? su tapa... Los ferrocarrileros lo utilizaban en su pantalón de pechera. Tenía una bolsa en medio, arriba el pantalón de pechera y ahí se ponían este, este reloj. Este reloj. ¿Mm? Este reloj. Los papás hace 70 años usaban estos relojes. Con su cadenita, le llamaban leontina su cadenita. Los demás capacidad económica lo utilizaban en su chaleco, en su chaleco, su reloj. Había Elgin, Winnawer, Bolova, de los que me acuerdo, pues, ¿no? Hace muchos años, hace muchos años, aquí está una copia, una copia de un reloj de aquellos años, con su tapa. Con su tapa, se cerraba su tapa. ¿m? Y ya quedaba el reloj. Es una copia. Para que no. <risas> Malas tentaciones, ¿no? Es una copia. <risas> más seguro, más, más raro. Es una copia. Davmon. Hola, da, ¿Cómo están? Gusto saludarlos. ¿eh? Que Dios los bendiga. Es una copia. Ahora tenemos. Una carterita, una carterita de la que usaba, copia de la que usaba Churchill. Una carterita copia de la que usaba Churchill. Winston Churchill. Aquí metía sus penes, Aquí tiene usted un, un penny de los de nosotros. <ríe> ya está. Tan chiquita y hasta se me perdió la monedita de aquí. Tipo penny. Esta sí cabía aquí. ¿Mm? Ahí cargaba Winston Churchill su so, centavisa. So Esta es la carterita copia de la que utilizaba Winston Churchill. Segunda Guerra Mundial. Increíble. Y tengo también para mostrarle una cucharita de conmemorativa de la Organización de las Naciones Unidas, donde servían también su café en eventos especiales. de copia de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Es una copia, una cucharita, miren. Recuerdos bellos algunos tristes como el de Al Capone, su café aquí, de la prisión de Alcatraz. De Alcatraz, está al revés ahí, así sale en la, en la pantalla, Alcatraz, una copia. Y la tristeza también reflejada en las piedras del muro de Berlín. Está al revés también del muro de Berlín. Lo tumbaron en 1989. Ahí está el mapa de la división de, de Alemania. Una parte unos, otra parte otros. Hay más de uno, hay varios. La división del muro de Berlín. Me da gusto saludarlos. ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerdo sobre todos los relojes que usaban nuestros, nuestros benditos papás? de aquí veían ellos su hora. Su hora bendita para ir a misa. Pues más que nada a misa, ¿no? Porque a dónde más podían ir. Más que a trabajar, a trabajar y a trabajar. da Dabmon. De Leontina, dice. Sí, de Leontina, efectivamente. Este, es la parte donde se colgaba el reloj, en el chaleco, en el pantalón de pechera. Repito, los ferrocarrileros usaron mucho de estos relojes y se lo ponían en el pantalón de pechera, en la parte de arriba, allá una bolsita ahí especial para el, pantalón, eh, para el reloj este, que se usaba en ese tiempo. Gracias, me da gusto saludarlos. Sí, de Leontina, anda, me ganaste. <ríe> Gracias. Que Dios los bendiga y hasta la próxima si Dios nos Luego nos enseño más cosas. Que Dios los bendiga y hasta la próxima si Dios nos da oportunidad.